Gracias Carolina, Yerjan, Francis y a los demás miembros de este equipo que nos permite llegar hasta, ante, ante ustedes cada día, conversarle algunas cosas. Miren, hoy yo voy a hacer un comentario que no tenía previsto, pero al darme cuenta que hoy es día de la radiodifusión dominicana, Ay, muy importante. yo le quiero hablar de lo que era la comunicación antes y Salud. cómo surge la comunicación. Saluda a Machacho González. Ahí tengo las fotos. Hágame el favor, yo envío la tablet, por favor, dos fotos de Machacho. Yo voy a, yo voy a, a decir Está en un momento el criterio que tengo. Miren, esa es una de las es la fotos de Machacho, machacho González, eh, que sin lugar a duda es uno de los radiodifusores más avanzados que ha tenido San Francisco de Macorís y el país. Yo luego le voy a comentar algunas de las cosas que hacía Machacho González para mantenerse a ese nivel. Mire, la comunicación en San Francisco de Macorís comenzó en Pimentel, de manos de Timoteo Polanco. Timoteo Polanco era el padre de Doña Nini, Doña Tata Polanco y de Doña Pura Polanco, mis profesoras. Nuestras profesoras. Exacto, nuestras profesoras. Y este señor... Para Carolina Yardyán, no... No, no, imagínate. Este señor era técnico en comunicación y comenzó con los Ranciers, la familia de, de, de, de este eh, dirigente de, del PLD que fue el rector de la OAS, este Franklin Franklin Almeida Rancier Con esa familia, él comenzó con una compañía de teléfono en Pimentel porque él había trabajado en esa compañía de los Ranciel. ¿Eh? Así comienzan las telecomunicaciones en esta zona. La primera emisora que se instala en la, en la ciudad de San Francisco de Macorís es Radio, Radio La Voz del Progreso, así si se llamaba, no Radio, La Voz del Progreso. Luego de La Voz del Progreso, del Progreso se instaló una emisora que se llama Radio San Francisco. ¿Ustedes saben quién, era el funda o quién fue fundador de Radio San Francisco? ¿Quién? El papá de Juan Rey. Don Juan Rey Peniza. Okay. Don, el de la Barra del Polo. ¿Eso es historia, patria? Sí. Era. No, era esa partecita de Don exacto. Juan. Exacto. Luego Rey, la emisora. Sí, no y lo ha, sabía. Sí, había otro señor, ahora no me acuerdo el nombre de él, que luego se fue a Estados Unidos y allá falleció, que también era socio de, de Don Juan en, en, esa, en, en esa emisora. Pero bueno, la voz del progreso fue. Yo, a mí me duele, y me duele sinceramente porque yo soy un comunicador eh, que me corre eso por las venas, y me duele que haya desaparecido siendo una emisora de, de tanta historia en el país en términos de comunicación y locución. Ahí nacieron los mejores locutores de este país, como el caso de, voy a comenzar por la dama, doña Lourdes Sánchez. Ahí comenzó a trabajar y hizo su, dio sus primeros pasos Castellano Vergés, Catelo. Catelo. Catelo Verge. Sí. Ahí dio su paso. Freddy Ortiz, sí. que ahora es un comunicador, bueno, fue presidente de la Asociación de, de Empresas de Marketing. Sí. Eh, Osvaldo Cepeda y Cepeda, óigame, y Machacho González. Lo que pasa es que Machacho González, hijo de una profesora, era un muchacho vivo, avanzado, y decidió junto con Yusi, que ahora no me acuerdo cuál es el nombre de Yusi, pero le decíamos Yusi que vivía ahí en la, bueno, murió, no hace... Sí, mandé una imagen. En la, en la avenida Libertad, eh, casi frente a donde estaba la panadería Libertad, que ahora hay un gimnasio, ahí, por ahí vivía Yusi. Yusi construyó... Es rubio. Sí, que tenía un carrito sí. color naranja. Sí. Yusi construyó... Con el, una calerita atrás. Y exacto, Yusi construyó el transmisor que utilizó IBI Radio 1070. IBI Radio 1070 inicia con un proyecto de Machacho González y de su esposa, Doña Fineta. Entonces, Machacho, un hombre inteligente, un hombre brillante, con una proyección hacia el futuro de ese proyecto que iniciaba de una manera terrible. Machacho se iba a Puerto Rico, cogía un vuelo, cuando los aviones le decían, la, la línea cheíta, le decían, porque eran unos avioncitos que parecían una línea de, de, de, una línea de carro que había aquí, que cheíta. iba de, de Macoría a la capital, le decían la cheíta, una línea de guagua, una guaguita sí. chiquita. Y así le decían a los aviones por pues yo eran mandé a la tablet del programa, en la foto, para que vean una imagen de la cabina. Ah, de la oh, voz magnífico. del progreso y mi madre cuando, porque Adelante. el locutor manejaba sí, los, controles. los controles. Ya no es, no es como ahora que tú tienes un control, vamos ah. a ver. antes, antes y tú ahí tenías está que manejar el can... tu consola. Mira ahí, esa es mi madre, Lourdes Sánchez Ay, de Ay, virgen de alta gracia. Mírala ahí, mira Carolina. Y mira el micrófono, che micrófono. chequé en el micrófono cómo era, es un micrófono de escritorio. Esa es la voz del progreso y ahí está su carnet de la era de Trujillo que tenía un carácter de profesionalización quien podía usar el micrófono. Así Para es. tú pasar ese, ese. Y ahí está el carnet, creo que es el 300 o el 428, el que, déjame ver, es el carnet. Habían apenas, bueno, esto fue en el 60. Sí. Y, y así era que se decidía, se, se colocaba la condición de tu poder usar un medio de comunicación o, part, o ser parte de un medio Bien. de comunicación. Machacho González, yo decía, se iba a Puerto Rico, que era lo más cercano que teníamos, eh, y que su relación con Norteamérica, su situación política, hacía que tuviera siempre a la vanguardia y él traía la música de allá. Una de las primeras emisoras, la segunda o tercera emisora en el país, porque la primera fue la de Teo Veras, eh, la 91 que usó CD cuando comenzó la época de los CD a principios de los años 80, fue Ibis Radio y la H-102. Usaron CD. O sea, en ese tiempo todavía usábamos el, el, el, el plato y, y, y, el, y el, el LP, el long playing, long playing. Que yo soy un alucinado trágico. A mí me encanta todo eso y yo tengo dos platos en mi casa y, y en mi emisora yo uso también Los LP. O sea, de vez en cuando tengo, bueno, toda mi música es digital, pero de vez en cuando pongo música en LP. Para oír es solamente oírle el ruido de la aguja sobre el sucio que hay en el, en, el, en el LP. Eso para mí es encantador. Pues bien, la cuestión es que esa ha sido la vanguardia de la comunicación. Ibis Radio no solamente fue una emisora que se destacó por ser eh, eh, vanguardista, tener la, las mejores producciones musicales eh, eh, eh, más rápido que la gran mayoría de las emisoras de este país, sino que también Ibis Radio ha sido un patrimonio social, cultural y político de San Francisco de Macorís y la región. ¿Saben por qué? Porque esos micrófonos nunca se cerraron para protestar para hablar, para pedir o para exigir a los, a los gobiernos. De hecho, ahí en Ibis Radio comenzó a hacer su pinino eh, el príncipe. Eh, el, eh, eh, eh, eh, amado José Amado Camilo, Camilo comenzó sí. a hacer su pinino y ahí hacía él un programa junto con Josefina, su, su, su esposa, que no sé si estará viva todavía, hacía un programa de protesta y de pedirle, bueno, lo que, lo que hacen ahora mucha gente en la radio. Eso hacía José Amado y vivía todo el tiempo vivía perseguido y todo el tiempo en una lista negra buscándolo para llevárselo, pues no para la cárcel, sino para el cementerio. Y eso indudablemente que hace de Ibis Radio una emisora eh, ligada a la, a, la, a la cultura, a la historia, de San Francisco de Macorís y lamentablemente la voz del progreso cayó en unas manos un poco poco interesada, no voy a utilizar ningún otro epíteto, ningún otro término, poco interesado en la historia porque no puede ser posible que esa emisora esté apagada con toda la historia que tiene y lo que representó no era la voz del progreso amigo. como una escuela de las mejores voces eh, locutoriles salieron de esa eh, escuela. No era nuestro amigo Purito que sí. tenía la, la... Sí, es él, es él, es él. Lor, Lor, Lor a la comunicación dominicana. Ay. Saludo de todo corazón a Machacho González, a doña Lourdes Sánchez y a todos los pioneros de la comunicación.